Jazmín era una princesa y vivía en el palacio real. Según la ley, Jazmín tenía que casarse, pero ella no estaba enamorada. Cuando el padre de Jazmín insistió en que se casara, ella decidió escapar y su fiel amigo Raja le ayudó. Jasmine conoció a Aladín en el bazar con la ayuda del genio. Jazmín y Aladín se enamoraron, pero a Raja le tomó un poco más de tiempo de aceptar a Aladín. Finalmente, Jasmine le permitieron casarse con Aladín, el hombre al que amaba. Jazmín y Aladín fueron muy felices. El cuento de la bella durmiente. El rey y la reina se les había concedido un deseo. ¡Tener un bebé! Era una princesa y la llamaron Aurora. Las hadas buenas le dieron dones preciosos.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 Aurora quedó profundamente dormida. Por suerte, el príncipe Felipe rompió el hechizo y despertó a la bella durmiente con un beso. Cuento de Mulán Mulán quería dar honor a su familia, pero a veces era muy difícil. Un día, el padre de Mulán se enteró de que tendría que ir a la guerra. Mulán se preocupó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 Uno del otro.